Ya te hice olvidar otra vez tu trabajo gratis, tus 12 horas diarias, tu paro. Estás bailando muy bien el juego. Movilizándote y alzando banderas. Una y otra para así dividirte. Habrá guerra en España, y en Europa también. Mi patria y Dios es el dinero. Esos son mis ideales. Tu dios, las religiones y tu bandera son mis ideas diseñadas para ti, con la finalidad de canalizar más dinero hacia mí en detrimento de tu bienestar y libertades. Piensa de ver cuáles son tus ideales, seguro que los que a mí me convienen. Es así como canalizo tu dinero hacia mí, gracias a la sin razón y al enfrentamiento con tus iguales, creando las ideologías convenientes para mí. Te amaré, te venderé armas y el dinero retornará hasta mí sumando más dinero del que tengo. Tú votas cada cuatro años. Yo todos los días con mi dinero a la sin razón que me hace cada vez más rico. Como último eslabón que eres serás el que pague todo esto en su mayor proporción. Yo opero en la invisibilidad. Tendrás una guerra para destruirte a ti mismo y yo me haré más rico vendiéndote armas. Es la misma historia de siempre que se repite. La primera fase, está consistiendo en el adoctrinamiento a través de los medios, de un bando y otro. Que construirá una justificación creando el conflicto. Después habrá algunas víctimas de las que se conocerán nombres y apellidos. Más tarde habrá más víctimas que empezarán a ser anónimas. Será justo en ese momento cuando empiece la guerra. Termine como termine. La sin razón, la formación que votaste la última vez se verá reforzada con una mayoría absoluta y arrolladora de votos en sus siguientes elecciones generales. Desapareciendo todo atisbo llamado de razón al borrar del mapa ciertas formaciones y sumiendo a tu país en la oscuridad. Levantando aún más sin razón pues esta siempre tiende a estar punida en cualquier parte sea donde sea sin razón es abundante e ilimitada en intensidad y todo es cuestión de posicionarla en el lugar correcto. En Oriente abunda mucho y su ración ya ocupa lugar en Europa. Un movimiento de fichas por parte de Estados Unidos que probablemente le sirva para pagar su enorme deuda con China al vender cantidades ingentes de armas a Europa. Por lo que en un plazo breve tendrás otra guerra que servirá para reducir la población que ya no es necesaria para producir. Tengo herramientas para generarte identidades, pero ninguna mejor que la religión para superponerla a todo atisbo de razón y así someterte a mi voluntad.